Y ahora sí, empecemos con lo que te mencionaba que iba a hablar en este vídeo, que es cómo aumentar el engagement en tu cuenta de Instagram. Te voy a contar cuáles son los tres ingredientes principales que debes tener en cuenta para que los usuarios quieran interactuar más con tu cuenta. Por si no sabes, te explico brevemente qué es el engagement. El engagement es crear una relación sólida y duradera con los usuarios. Es el nivel de compromiso y de interacción que ellos tienen con tu cuenta. Es decir, la cantidad de likes y de comentarios, sobre todo, que dejan los usuarios cuando tú publicas un contenido. Y esto, evidentemente, es muy, pero muy importante y eso es en lo que debes centrar tu estrategia en Instagram. Lograr construir una comunidad sólida que interactúe mucho con tu contenido. Por lo tanto, para ello, para que interactúen, no es tan sencillo como simplemente subir el contenido y esperar que la gente te deje los comentarios, sino que tienes que hacer algunas acciones, que son las que te voy a contar en este vídeo. En primer lugar, uno de los puntos más importantes para aumentar el engagement es que tengas establecida una frecuencia de publicación. Es decir, que trabajes con un calendario y que tengas estipulados qué días vas a publicar contenido en tu cuenta. Los usuarios tienen que saber cuántas veces van a encontrar nuevo contenido de tu cuenta y no tiene que ser que ellos entren a tu perfil y no sepan si has publicado hace un mes, ya no vas a volver a publicar en la semana, etc. Tienes que tener una frecuencia. Yo te recomiendo tener una frecuencia mínima de tres posts a la semana. A mí esa frecuencia me funciona muy bien. En segundo lugar, otra cuestión importante para que los usuarios interactúen con tu contenido es que tú también generes un post eh, con contenido valor y que finalices este post o que durante todo el desarrollo vayas haciéndole preguntas a tu comunidad. Es decir, si tú eh, realizas un post y terminas deseando feliz lunes, feliz sábado o lo que sea o simplemente mandando saludos, la gente no sabrá qué es lo que tú estás esperando que, que hagan. Por lo tanto, es importante que tú hagas llamadas a la acción, llamadas a que ellos interactúen con tu contenido, que te dejen su opinión, que plantees un debate, que plantees que agreguen información a lo que tú has estado explicando o contando en este, en este vídeo que apeles a sus sentimientos si estás usando un post eh, en el que hablas eh, o, o has planteado una estrategia de marketing emocional o lo que sea pero tienes que dejar en claro qué es lo que tú esperas que ellos hagan dejarles una pregunta y buscar que ellos eh, respondan a ello que interactúen con tu contenido esto es muy pero muy importante también lo puedes hacer a través de las historias, no solamente en los posts. En los posts las historias nos permiten a través de los stickers interactuar con nuestros usuarios y conocerlos más. Tenemos las encuestas para saber qué es lo que esperan, tenemos las preguntas, tenemos los cuestionarios. Tenemos muchas formas de interactuar con nuestra comunidad y de hacerlos partícipe de nuestro contenido. Por lo tanto esto es muy pero muy importante. Y el último ingrediente muy importante para generar engagement con tu comunidad es que tú también generes interacción con, ello, con ellos. Es decir, que respondas a sus comentarios rápidamente, que no dejes que ellos te dejen, tu comunidad te deje comentarios y tú no los veas o los veas pero no los respondas y que tú también seas una persona activa en sus Perfiles, Es decir, si alguien viene y te deja un comentario, que tú también te pases por su perfil y dejes un comentario y no vale cualquier tipo de comentario como eh, genial este post, eh, muy bueno, tiene que ser un comentario que realmente aporte valor, tiene que ser un comentario en el que tú contestes en función de lo que esa persona está explicando, contando o eh, lo que sea que esté transmitiendo a través de su publicación esto es muy importante si tú eres activo dentro de sus comunidades también conseguirás fidelizar a tus seguidores ya sea también con las historias también puedes eh, responder interactuar a través de sus historias o mismo en sus publicaciones y estos para mí son los tres ingredientes más importantes para generar engagement recuerda tener una frecuencia arrojar siempre una llamada a la acción en tus publicaciones y ser activo e interactuar con tus seguidores. Con esto lograrás aumentar la interacción dentro de tu cuenta de Instagram, te lo aseguro. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así te invito a que le dejes likes, que me dejes tu comentario. Me hace mu mucha ilusión recibir tu feedback. También a fin de mes siempre respondo una duda que me plantea uno de mis seguidores. Así que puedes dejarme un comentario y contarme qué tema te interesa que trate en estos vídeos. Y por último te invito a que conectemos en otras redes. Eh, estoy mucho, eh, mucho más activa en Instagram, en donde puedes encontrarme como birly.es, pero también me puedes encontrar en Twitter y en Facebook o en Linkedin como María Cecilia Bonsa, me diría mucha ilusión que conectemos en otras redes sociales y me saludos por allí. Te mando un beso y nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo y no olvides suscríbete.